bienvenidas, bienvenidos estamos ya en su este espacio de meditación de todos los lunes y bueno, mi nombre es Claudia y estamos aquí para compartir este espacio para relajarnos para recargarnos para el resto de la semana entonces espero que lo disfruten para empezar vamos a inhalar profundo y exhalar poco a poco lento y tranquilo sintiendo ese aire refrescando mis pulmones y por unos instantes volver a apreciar aquí ahora a donde estoy en este instante en este espacio seguro, tranquilo Para mí misma, para mí mismo Inhalando profundamente Poco a poco Me doy el permiso De volver a estar aquí Donde yo estoy sentada, sentada donde yo estoy sentada, sentada. Y sean todas y todos muy bienvenidos. Don David Bostilla, Margarita Cascante. Toda nuestra comunidad de los lunes. Y gracias por sus saludos en el chat. Que se escucha bien. Muchas gracias Margarita. Ahora sí. Vamos a ir a ese espacio dentro de mí. Donde todo se vuelve tranquilo. Permitirme sumergir mi mente, mi corazón y todo mi ser en calma. En esta tranquilidad natural. dejar que la voz poco a poco me guíe a un espacio de luz y tranquilidad disfrutar en este tiempo que puedo regalar al ser concentrando mi atención en ese punto de luz tremendo, radiante, refrescante, y sentir que esa misma luz desde lo profundo del alma refresca, alma Tranquiliza el alma. Y así poco a poco. El cuerpo. Cada músculo. Cada rincón de este cuerpo. vuelve A una agradable estar Y paz. Todas las tensiones Carreras Todo lo que sucedió hoy Poco a poco Se disuelve En la luz Quedando solo Como un recuerdo Una emoción del pasado La sombra esta luz de paz Va inundando Va transformando y recargando Este sentimiento especial y diferente De una calma natural Que puedo sentir en mi corazón como tantas emociones que fueron despertándose a lo largo del día de hoy se funden en la luz y se vuelve luminoso, trayendo claridad al mente. Refrescando Mi ser. Puedo Hacer el ejercicio consciente De dejar Que el cuerpo Realmente Se vaya relajando Tranquilizando Quedando totalmente mediano Cada músculo Cada rincón de este cuerpo Se recarga de esta energía de tranquilidad De esta luz radiante frente a mí que borra todas las sombras del pasado permitiéndome volver a estar aquí en este segundo presente absolutamente tranquila tranquila inhalando profundo exhalando paz y sentir como tanto caos en mi mente que se generó con todo lo que viví hoy aquí dentro ahora va retomando su curso en este segundo aquí en mi corazón dejo que haya solo la luz tranquila armoniosa gritando en paz la claridad devolver a retomar mi propio sentido del ser y de todos los seres alrededor de mí. Más que solo cuerpos, somos almas viviendo experiencias humanas, incluso los animales y criaturas vivientes con quienes compartimos este enorme escenario del mundo son energía espiritual también puedo dejar que la alivianez de esta experiencia de yo siendo energía suprema, Metafísica Energía espiritual consciente Al igual que todas las criaturas vivientes en este planeta En esa conexión de nuevo Con la claridad de la paz con mi mente absolutamente liviana. hoy más allá del sonido, más allá de la atracción de la materia, abriendo las alas del espíritu sumergiéndome en el silencio más agradable de todos. El ruido de tantas opiniones, de tanto caos, se detiene aquí y voy más profundo. En esta hermosa dimensión de luz, de absoluta pureza, donde yo el alma vuelvo a ser absoluta y totalmente libre. en libertad del pasado en libertad del ruido solo al paz en este segundo en silencio que refresca mi mente es absolutamente sanador. Aquí, en esta dimensión espiritual de luz, yo el alma, estoy en mi cuerpo de luz. Aquí no hay peso. hay sensación de tiempo, solo hay paz, claridad, livianía, libertad. Y con estas emociones, sentimientos puros en mi corazón. Perciba otras almas Luminosas Puras Radiantes también Y como entre todas y todo aquí Solo hay armonía Aquí todos están donde tienen que estar y un espacio que ocupa el momento en que es tan confortable, tan alegre y armonioso que cada alma y todas cosas Generamos una atmósfera tan feliz este lugar ha sido recordado como nuestro hogar el mundo de las almas el cielo el nirvana el jardín de Allah Aquí En medio de todas nosotras las almas Está el alma más dulce y radiante de todas Con un brillo de amor Que sería más brillante que mil soles Iluminando todo el espacio con amor Abrazando a cada alma como parte de una familia espiritual Es nuestro Padre Supremo, el alma Suprema Conectándonos eternamente en amor sanando todas las heridas que el alma acumuló, reconfortando el corazón, trayendo luz en medio de la oscuridad. Y lograr enfocar nuestra atención más allá de solo los conflictos, más allá de solo el ruido, el caos que nosotros mismos como humanidad hemos creado. Y despertando en el corazón de cada alma en el universo La experiencia De ser absolutamente amado Estoy en este capullo de luz De amor Absolutamente a salvo cargando al alma, llenando todos los vacíos. Esta luz se vuelve un fuego de amor intenso que ayuda a romper mis ataduras mentales, a romper mis propias limitaciones puestas por el miedo quemar todas esas impurezas que hacían sufrir mi ser. Un fuego que transforma, un fuego que limpia, el fuego de amor que respeta y da fuerza al ser, el fuego que le da sentido a mi propia existencia, Este fuego que conecta eternamente mi ser con el Ser Supremo y que me hace sentir tan cercana, tan amada y protegida, acorrucada, respetada. juego que valora lo que realmente soy, me ayuda a limpiar tantas capas que yo había acumulado en mi propia mente, me ayuda a sanar mis errores del pasado y transformarlos en amor este fuego que ayuda a perdonar y soltar liberar todas esas cargas que llevaba en mi corazón que no me permitían avanzar este fuego que aliviana mi existencia y trae un brillo Supremo A mis ojos A mi rostro A todo mi ser es Esa luz intensa Capaz de volver A crear esperanza Donde se había extinguido aquello que puede mantener al alma cuando creía que todo se había terminado es lo que sostiene a mi ser ahora y que puedo ayudar a compartir aquellas almas que sus corazones oscurecidos por avaricia con violencia están generando tanto caos y sufrimiento dejar que sea el amor la respuesta que sane al mundo trayendo paz a las almas que tanto necesitan ahora y sentir que el alma suprema puede inspirar, puede acompañar y puede recargar al alma, pero respeta absolutamente la decisión de cada una, cada una, pero que está aquí, ayudándonos a despertar de este sueño de violencia, a volver a vivir como almas, en armonía, Que cada alma Tiene el derecho De tomar directo De la fuente Que no estamos solos Que cuando yo logro Sentir ese amor Esa experiencia Es una vuelta Que marca mi existencia Y que puede ayudar A sanar a mi vida. Tengo que volver a sentir tanto como pueda En cada respiración En cada paso en esta vida Sentir su compañía Su guía supremo Y ayudar que otros Puedan sentirlo también Y con esta dulce esperanza en el corazón. Poco a poco, regreso al aquí, y a la hora. tener si tenía cerrados los ojos, me sabro. Entonces, un abrazo espiritual que logren tener siempre esta compañía que no estamos solos y eso es lo que necesita el mundo tantísimo ahora.